Saber vestir se convierte en algo primordial dependiendo de cada circunstancia. El primer paso que debemos tener claro para vestir bien es tomar en cuenta nuestro tipo de cuerpo y en segundo lugar nuestro estilo de vida, que pocos hombres valoran. ¿Cómo se debe combinar la ropa con acierto? ver ¿Cómo llevarlo y sobre todo qué tonos y de qué modo combinarlos mejor? Recuerda que el calzado aquí es básico Pero la clave para que tu traje quede bien Será siempre una buena corbata a juego Y claro, unos buenos zapatos de vestir Y recuerda algo muy importante Tienes que vestir de acuerdo a tu edad Cuida la ropa Esto es básico para saber vestir bien Ten al menos un traje Y recuerda que los jeans siguen siendo básicos y también debes incluir ya pantalones de algodón.